Soy Cristóbal Simbaña, tengo 58 años de edad, de profesión mecánico industrial, vivo en Manaví, 39 años. Hace 25 años me radiqué en mi querido Cantón Montecristi, donde creé un pequeño taller y me dedicaba a la fabricación de cajas fuertes, lo que hoy es Indumasta. Hoy soy el presidente ejecutivo de cinco empresas. Empleo directa e indirectamente a 250 trabajadores en toda mi empresa. Desde todas mis actividades empresariales, siempre he impulsado el desarrollo y el progreso de nuestro querido Cantón Montecristo. Es tiempo de hazañas. un empresario.